Fantástico. Bueno, y ahora hablemos de sonido, ¿sí? Porque tenemos algo que ustedes llaman el Sound Joy, ¿cierto? Sound Joy. Cuéntanos soundjoy, las particularidades. Con mucho gusto. Sound Joy, de hecho, uh, nosotros presentamos nuestros primeros altavoces en 2019. Presentamos Sound X y después presentamos Sound, que son dos altavoces que no son portátiles que tienen una gran calidad de sonido y justamente tienen esa gran calidad de sonido por la coingeniería que eh, aportaron tanto Huawei como una marca francesa que se llama De Deviale de es esta compañía que produce altavoces de primerísimo nivel, que son los que utilizan los mandatarios franceses en su oficina y que cuestan miles de euros. Eh, y quisimos colaborar con ellos para desarrollar esos altavoces, pero... Si bien es cierto que la opinión pública, tanto de usuarios como de medios, fue, suenan increíble, también una de las cosas que nos pidieron es, suenan increíble, pero me gustaría que sonaran increíble en todas partes. Entonces me gustaría poder llevar ese altavoz a donde yo quisiera. Eh, de Bialé no había hecho hasta el momento ningún altavoz que se pudiera desconectar de la corriente, porque para llegar a esa calidad de sonido requerías una gran cantidad de energía. Entonces, para que una Sound o una SoundX pudiera ser portátil, tendría que haber pesado, no sé, estoy inventando, pero quizá 50% más. Y eso era inviable, ¿no? Entonces, nos hemos pasado estos, eh, estos largos meses desarrollando tecnología que nos permitiera entregar una gran calidad de sonido y al mismo tiempo un, un altavoz, un parlante que fuera totalmente portátil. Y el resultado es Soundjoy, que es un equipo que no solamente suena increíble, sino que además tiene algunas otras particularidades como, eh, para empezar, 26 horas de autonomía en la batería, lo cual eh, me parece también una cifra bastante respetable, considerando que nadie quiere que se detenga la fiesta. Ok, aquí hay okay, más de un día de fiesta con una sola carga. Tenemos supercharge de 40 watts a través de un puerto USB tipo C, que además puedes utilizar como, una, eh, como un juice pack, como una batería. Eh, es resistente al agua y al polvo Tiene protección nivel IP67 Lo cual quiere decir que si se cae a la piscina No le va a pasar nada La puedes sacar, la sacudes Y la puedes seguir utilizando Y ahora que hablamos de sacudir Si tú sacudes una Soundjoy Y tienes otra Soundjoy encendida al lado Puedes hacer un par estéreo Entonces puedes conectar hasta dos altavoces Y puedes tener una experiencia de dos canales Completamente separados Y suena maravilloso <risa> Oh,